En un vídeo anterior hemos estudiado la forma que tiene, normalmente, la función de producto total en el corto plazo, que es la que nos indica cuál es la máxima cantidad de producción que podemos obtener en función de la cantidad de factor trabajo que empleemos en el proceso productivo y que sería como la de este gráfico. En este vídeo vamos a describir dos funciones que están relacionadas directamente con la de producto total y que son el producto marginal y el producto medio. El producto marginal nos indica cuál es el aumento de producto total que obtenemos por el hecho de incorporar una unidad adicional de factor trabajo. Cuando tenemos funciones continuas y derivables, el producto marginal sería la derivada del producto total respecto de L. Ese volumen de producción que alcanzamos por incorporar una unidad adicional de factor trabajo por lo general no es constante. En efecto, en el tramo en el que la función de producto total es convexa respecto al origen, el producto marginal será creciente, puesto que los incrementos de producto total que obtenemos en el eje de ordenadas, en el eje vertical, ante el aumento de unidades de factor trabajo utilizadas, son cada vez mayores, como podemos ap apreciar hasta la cuarta unidad en este gráfico. Por el contrario, cuando la función de producto total es cóncava, el producto marginal será decreciente, puesto que los aumentos de producto total que obtenemos son cada vez menores al incorporar más unidades de factor trabajo. La representación gráfica del producto marginal será la de esos incrementos que obtenemos en el producto total según vamos incorporando más unidades del factor trabajo. Será, por tanto, creciente en el primer tramo, es decir, para todas esas unidades de factor trabajo en las que la función de producto total era convexa respecto del origen y decreciente en el segundo tramo, cuando la función de producto total era cóncava. En el momento en el que se alcance la máxima producción posible, dadas las limitaciones que nos impone el capital en el corto plazo, es decir, el máximo técnico, el producto marginal se hará cero y cortará el eje de abscisas. Además de estudiar la función de producto marginal, es interesante fijarse en la función de producto medio. Esta función indica cuál es el producto que, como media, generan los trabajadores empleados por la empresa. Por tanto, será igual al cociente del producto total por el trabajo. Esta función alcanzará su máximo para un nivel de trabajo tal que si trazamos una recta que parta del origen de coordenadas sea tangente a la función de producto total. En efecto, si el producto medio es igual a producto total partido por L, el producto medio será igual al valor de la tangente del ángulo formado por el eje de acisas y dicha recta, tratándose de un triángulo rectángulo en el que los dos catetos son el valor del producto total y la cantidad de trabajo. Así, tanto para valores del factor trabajo inferiores como para valores superiores al expuesto, una línea trazada desde el origen de coordenadas que llegase hasta la función sería secante a la curva y la tangente del ángulo formado nos daría un valor menor. En este ejemplo, el máximo del producto medio se producirá cuando contratemos a 5 unidades del factor trabajo. Ese punto para el que el producto medio es máximo es decir, donde tenemos la mayor cantidad de producción por trabajador contratado, recibe el nombre de óptimo técnico. Es importante darnos cuenta de que normalmente la cantidad de trabajadores que contrataremos no tiene por qué coincidir con ese óptimo técnico. Veámoslo con un ejemplo. Imaginemos que contratando 5 trabajadores obtenga la máxima productividad media, pues obtengo una producción de 1.000 por lo que tocan a una media de 200. Contratando un sexto trabajador, ese nuevo trabajador solo aportaría una producción de 170 y voy a tener una producción total de 1.170, por lo que tocarían a una media de 195 unidades. La decisión de contratarle no dependerá de si el valor de la producción adicional que va a generar ese trabajador es superior al coste que voy a tener de contratarle. Y todo eso dependerá del precio al que yo esté vendiendo ese producto y del sueldo que vaya a pagar a ese trabajador. Cosas ambas que no hemos considerado por ahora. Por tanto, si ese trabajador genera más valor a la empresa que el coste de su contratación, deberíamos contratarle, aun cuando baje la productividad media. Por otro lado, la función de producto marginal y de producto medio tienen una relación clara que podemos ver en el gráfico siguiente ya que la primera corta a la segunda en su máximo. En efecto, si el producto marginal es mayor que el producto medio, la incorporación de un trabajador adicional hará que el producto medio crezca. Sin embargo, si el producto marginal es menor que el producto medio, la cantidad de producto que incorpore un trabajador adicional no puede sino hacer decrecer al producto medio. Esto solo puede ocurrir, lógicamente, si el producto marginal corta al producto medio en su máximo, es decir, en el óptimo técnico. ¿Qué tal si lo vemos con un ejemplo numérico? Imagina que la función de producto total de una empresa es 20L cuadrado más 75L menos L cubo. ¿Serías capaz de calcular el producto técnico y el máximo técnico? Ponme los resultados que obtengas en los comentarios y dime si has tenido alguna dificultad para alcanzarlos. Hasta luego.